Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a continuar con el trabajo de lo que son las fracciones parciales y en este en particular vamos a estar hablando de los factores lineales así que atentos pilas con el video anterior de fracciones parciales en general que fue el intro y aquí vamos a trabajar únicamente en factores lineales así que sin más preámbulos vamos a empezar Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos a hablar de lo de factores lineales, en este caso, en las fracciones parciales. Y hay algo importante que quiero que tengas en cuenta, que es lo siguiente. Las fracciones parciales es cuando tú tienes expresiones algebraicas donde el numerador es más pequeño que el denominador. Me refiero al grado del de polinomio, por así decirlo. Son fracciones propias. Es como cuando tenías fracciones tipo 2 tercios. Donde el de arriba es más pequeño que el de abajo. Recuerda que en las fracciones de, de aritméticas, donde son simplemente números, si tenías, por ejemplo, 4 tercios, esto era una fracción impropia que después se podía llevar a un número mixto, que era un entero más una fracción propia. Entonces pilas ahí porque aquí las fracciones parciales siempre son con fracciones propias donde el de arriba es más pequeño que el de abajo. Entonces, ¿cómo sabes tú qué son factores lineales? ¿OK? Primero, para saber si podemos aplicar aquí fracciones, pro, eh, fracciones parciales, tú, tú tienes que poder factorizar el denominador.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 El denominador debe ser factorizable automáticamente. Si te concentras en el denominador que es x al cuadrado más 5x más 6, tú aquí básicamente puedes factorizarlo. Pues te invito a que vayas al tema de álgebra donde demostramos y explicamos cómo factorizar esto de una forma muy rápida. Puedes hacerlo por la resolvente, por la, la, la ecuación cuadrática o por la factorización tradicional. Donde colocamos la x en cada término, los signos que nos quedarían serían de suma, dos números que sumados de 5 y multiplicados de un 6 serían el 3 y el 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el polinomio del denominador, mira que al final nos estaría quedando como x más 3 por x más 2. Son dos términos lineales. Recuerda que el exponente que nos queda aquí sería 1. Este que está aquí es un factor es, y el otro también es otro factor, se llaman factores lineales porque el exponente es 1 y no son reiterados, o sea no se repiten, no tienen multiplicidad algebraica mayor a 1 es decir que esto no está elevado por ejemplo a la potencia 2, potencia 3 entonces en ese caso pilas por favor porque acá nos estaría diciendo lo siguiente cuando tú tienes que esta expresión que está aquí la podríamos reescribir de esta manera vamos a poner aquí más pequeñito para poder representarlo el denominador ya se puede transformar en x más 3 que multiplica a x más 2. El numerador sigue siendo el mismo que es 6x más 3. Nosotros estamos buscando separar esto en dos términos que se sumaron algebraicamente y terminó dando 6x más 3 sobre esa expresión. Entonces, por ser dos términos, aquí tendríamos que colocar dos fracciones que se estarían sumando recuerda que se coloca una suma pero puede ser una resta sin problema, solo que arriba se deja genérico el término que vamos a buscar pero ese término si es positivo si es negativo pues nos va a condicionar básicamente el signo de la fracción que tenemos del lado derecho por así llamarlo, ¿no? entonces en este caso los factores que nosotros acabamos de encontrar que son el x más 3 y el x más 2 quedarían separados ¿esto ¿por qué? Porque al final, panitas, recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es buscando las fracciones que se sumaron algebraicamente y nos dieron lo que tenemos allá, que es el producto de x más 3 eh, por x más 2. ¿Qué hubiese pasado si, atención a esto, me voy a traer un momentico esta expresión para acá abajo, ok, mira, mira cómo la tengo aquí un momentico. Resulta que si tú sumas dos fracciones que tengan estos denominadores, hermano, dime si sí o si no. Te va a quedar básicamente una división de quién? Del x más 3 por x más 2. O sea, sí o sí, si lo hacemos al revés, como trabajamos en álgebra pues simplemente nos, eh, se hacía que la multiplicación cruzada se multiplicaba el numerador por el otro denominador y después este por el otro de abajo y luego los denominadores se terminaban multiplicando y quedaba básicamente esto que está aquí. ¿Sí o no? O sea, básicamente quedaría esto y ya lo que estamos haciendo es devolviéndonos. Entonces, si son factores lineales, en el fondo es el más sencillo, pero hay algo importante. ¿Qué vamos a escribir en el numerador? Activos aquí, por favor, no parpadees porque aquí hay una condición importante que hay que tener en cuenta. Observa que estamos hablando de fracciones propias. El numerador es más pequeño que el denominador. Mira que si tú separas esto en dos fracciones, así como están aquí, si tú separas esto en dos fracciones, ¿cuál es el grado de este pana? El grado del denominador es 1, es por eso se llama lineal, porque es grado 1, porque es una línea recta si le, en funciones si la graficábamos. Entonces aquí, si esto es grado 1, para que tú en el numerador tengas un grado menor, no queda de otra que sea grado 0. Y un polinomio de grado 0, ¿quién es? Un término independiente, porque si yo coloco aquí x a la 0, o ax a la 0, por ejemplo, donde el coeficiente es a, este sería un polinomio de grado menor a este, y x a la 0 es 1. Por eso, si esto es 1, desaparece porque a por 1 es a, y arriba, por eso es simplemente una constante. Y esa constante sobre este término va a ser una de las fracciones que nosotros vamos a estar buscando. Pero, lo que te quiero transmitir es que pilas porque es un grado menor. Más adelante, cuando tengamos aquí factores cuadráticos te vas a dar cuenta que si aquí es cuadrático aquí arriba se va a escribir ax más b porque es un polinomio de grado 1 cuando el de abajo sea un factor cuadrático por así decirlo pilas con eso ya te di ya el por qué y hacia dónde uno va porque en el fondo también estamos buscando construir esto como eh, fracciones propias siempre de acuerdo entonces como son dos fracciones pues entonces se colocan las fulanas letras a y b que son las constantes que son básicamente esas, esos números que vamos a buscar porque necesitamos saber cuáles son los valores que cuando tú sumas esas fracciones te da esto que está aquí, 6x más 3. Y ahí viene una condición clave e importante que ahorita la vamos a profundizar. ¿Ya viste por qué entonces se escribe aquí arriba a y b y por qué se separa de esta manera? Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú haces la multiplicación, Olvídate de esto un momentico. Cuando tú haces la operación matemática, siendo estas nuestras constantes... Me voy a poner ahora más pequeño acá para que veas algo. Cuando tú haces la operación matemática, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Ok? ¿Qué, ¿Qué resulta aquí? Entonces tú dices, bueno, esta operación matemática al final nos quedaría a nosotros pues lo siguiente. En el denominador es la multiplicación de los dos denominadores que nosotros tenemos. Y en el numerador, pues la suma de fracciones como te expliqué en el video anterior... Pues entonces básicamente tú lo que estás haciendo es multiplicando este eh, la diagonal más este otro por la diagonal que es x más 3. Yo te expliqué en el video anterior que lo que se hace realmente es eh, completar las fracciones para poder eh, juntarlas. Entonces te invito a que veas ese video para que aquí lo puedas profundizar con más calma. ¿no? Entonces aquí me fui directo para que quede claro. ¿Qué sucede acá? Resulta que esto... Tú necesitas que sea igual a la expresión que estaba al principio. Entonces, ven acá para que veas algo. O sea, voy a, voy a colocar este aquí arribita y este aquí abajo. Esas dos cosas tienen que ser iguales, compadre. Si estas dos cosas tienen que ser iguales, porque tú estás buscando devolverte. Mira cómo lo voy a copiar y lo voy a colocar ahí abajito un momentico. Si esas dos cosas tienen que ser iguales, para que se cumpla la igualdad de dos términos por ser dos fracciones, el numerador de ambos tienen que ser iguales y el denominador de ambos deben ser iguales. Ya los denominadores son iguales. Como los denominadores son iguales, no es que se cancela. Aquí no me a decir que esto se cancela con esto. O sea, a la gente le encanta y que... hasta char. No, no, no, no, no, no. Ok, está bien. Matemáticamente es una forma de interpretar. Pero es que en el fondo lo que está pasando aquí es que si tú me dices a mí, mira pana, esas dos cosas deben ser iguales, la única manera de que sean iguales es que tanto los numeradores como los denominadores sean iguales. Si ya los denominadores lo son, pues entonces tenemos que obligar a que los numeradores sean iguales. Entonces tenemos que escribir esta expresión que está acá, que es nuestra igualdad final y la elemental que a nosotros nos queda para poder saber quién rayo es A y quién rayo es B. O sea, técnicamente eso es lo que hay que hacer. Entonces, ya dependiendo del ejercicio, primero ya sabes que es un grado menor, por eso son constantes, factores lineales se colocan constantes arriba. Y aquí simplemente empezamos a trabajar esto algebraicamente. Entonces, observo para que veas cómo va quedando el asunto. Eh, resulta que sería 6X más 3 igual a quién? A AX más 2A, estoy multiplicando distributivamente, A por X y A por 2, más BX más 3B. Entonces, de allí, mira que no hay que estar despejando y pasando todo para un lado. Y, oh, no, no, no. Eso no hay que trabajarlo. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Que haya una igualdad. Mira que del lado izquierdo tenemos 6... X. o sea el coeficiente de la x es igual a 6 okay. y el término independiente es igual a 3 del lado derecho si yo saco factor común y reescribo esto me quedaría a más b que multiplica a la x más un término independiente que no depende de la x que es 2a más 3b entonces en el fondo allí tenemos, atención que aquí está la clave este es el coeficiente de la x que es a más b y este es el término independiente. Para que sean iguales, tú tienes que obligar a que A más B me tiene que dar 6. Porque es el coeficiente de aquí. A más B tiene que dar el 6 que está allá. Y 2A más 3B tiene que darte el 3, que es el término independiente que está acá. Y de ahí es donde nacen las dos ecuaciones para que tú puedas conseguir quién rayos es A y quién rayos es B. Con eso, resolvemos el Betulio Medina, como decimos, echando broma en Venezuela. Eh, resolvemos la cuestión. <risa> Entonces, A más B sería 6 y el 2A más 3B, people, sería igual a 3. Automático, a partir de aquí, lo que hacemos es resolver un sistema de ecuaciones normalito, vulgar y corriente. Usted ve si quiere hacer aquí eh, sustitución, igualación, reducción. Vaya, por favor, al tema de álgebra, que nosotros tenemos la explicación de todos los sistemas, eh, todos los, bueno, los tres tipos tradicionales de sistemas de ecuaciones yo aquí la verdad te voy a ser sincero voy a usar reducción ok si yo la de arriba la multiplico por menos 2 mira que básicamente nos estaría quedando menos 2a ok multiplicando por menos 2 la de arriba sería menos 2a menos 2b menos 12 ok entonces aquí voy a colocar Menos 2A menos 2B y el 6 también por el menos 2 nos daría menos 12. Ya estoy multiplicando la de arriba por menos 2. Menos 2A menos 2B menos 12. Y ahí puedo aplicar reduction, eliminación. O sea, menos 2A y 2A positivo se anulan, daría 0. Y 3B menos 2B daría una sola B. Y observa, porfa, que 3 y menos 12 serían menos 9. Ya sabemos que B es menos 9, allí automático con, la, con esa reducción, en ese sistema de ecuaciones. Y para saber quién rayos es A, de una de las expresiones iniciales, tú puedes representar que A es igual a 6 menos B. ¿De dónde sale que A es 6 menos B? Mira la primera ecuación que tengo aquí. B, si la restas a ambos lados, A daría 6 menos B, que está acá. Y como B es menos 9, si tú colocas aquí menos, menos 9, sería 6 más 9, que sería 15. Entonces, detalla porfa, que en este caso sería 6 menos el valor de b, que es menos 9, y por eso a daría 15. ¿Qué tenemos entonces nosotros aquí a la mano? Que por fracciones parciales, mira que a es 15 y b es menos 9. Regresemos entonces, subimos acá, si a es 15 y b es menos 9, aquí en este video solo te estoy enseñando fracciones parciales, eh, lo que serían los factores lineales, ¿ok? Ya más adelante lo incorporamos en las integrales. ¿Por qué te digo esto? Porque es apenas un uso de las fracciones parciales. Esto es álgebra apenas. Ya fracciones parciales se utilizan en, en transformadas de Laplace, en integración, se utilizan en muchos lados. Y esto no significa que, no, que yo tengo que aprender fracciones parciales para integrar. No, esto es algo algebraico. Y ya más adelante te coloco un video donde lo implementamos en integrales. ¿ok? Una de las formas de utilizarlo. Entonces ya vimos que A nos dio 15. Entonces de aquí simplemente colocamos el 15. Y B nos dio menos 9. Tú puedes colocar el menos 9 aquí arriba. Pero no es la idea. Mira que el menos 9 por fracción, tú puedes quitarle el negativo de ahí y ponerlo al frente. Y más por menos, pues básicamente nos quedaría aquí un negativo. Entonces mira que eso es 15 sobre x más 3 menos 9 sobre x más 2 y matemáticamente te voy a decir, una, eh, te voy a dar una pista por así llamarlo. Esto se va a poder representar de esta manera, 15 que multiplica por a 1 sobre x más 3 menos el 9 que multiplica a 1 sobre x más 2. Entonces, te lo planteo de esta manera porque más adelante va a ser necesario que tú vayas separándolo así para que podamos integrar de una forma mucho más cómoda, ¿ok? Entonces, en ese caso, tú ahí lo vas a ir trabajando. lo puedes escribir como te sientas más cómodo o más cómoda. De hecho, este punto no es necesario. 15 veces 15 por 1 sobre x más 3 menos 9 por 1 sobre x más 2. Entonces, en esta ocasión, mira cómo ya lo separamos. Y, tú, y si tú quieres, te lo dejo ahí de actividad, haz la prueba. Haz la operación matemática de todo esto para que tú veas que te queda exactamente 6x más 3. Haz la resta de estas dos fracciones para que compruebes que al hacer esta operación, te está dando lo que tenías al principio, que era 6x más 3 sobre x al cuadrado más 5x más 6. Mira que separamos esto así en dos fracciones que son factores lineales. Y en el numerador tienes una constante. La constante la puedes dejar arriba o la puedes escribir afuera. Son expresiones equivalentes. Esto es álgebra, muchachos. Espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad el video. Mira que al final es un proceso. ¿okay? Vamos a recapitular todo para cerrar. Es un proceso en donde por ser factores lineales se separa, se deja arriba una constante porque es un grado menor al denominador. Haces tu suma de fracciones tradicional y lo que haces es que aplicas la igualación. Si esto yo quiero que sea como lo que yo tenía al principio, los denominadores ya son iguales, pues entonces obligo a que los numeradores sean iguales. Ya obligo a que los numeradores sean iguales. Ok, me queda una expresión donde los coeficientes de cada término deben ser iguales. Y ahí automáticamente me queda un sistema de ecuaciones donde me va a permitir conseguir las constantes que yo necesito para poder separar las fracciones que tenía al principio. Espero que te haya gustado, que haya quedado muy claro y nos vemos en un próximo video donde vamos a profundizar las, los otros eh, casos, por así decirlo, de fracciones parciales. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.